Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, este vídeo que voy a grabar ahora, ahora me lo sugirió una cosa muy sencilla. Porque a veces los vídeos surgen a veces de una reflexión así como muy, muy continuada y otras veces hay un acontecimiento muy puntual que me lleva a la reflexión. Otra vez sale de la reflexión el vídeo y otra vez de una cosa puntual sale el vídeo. Bueno, hay muchas... Eh, cosas de las cuales puede eh, sugerirme, hacer me sugieren hacer un vídeo. Mire, esto pasó lo siguiente. Un paciente, eh, tuve que cambiarle la hora, la, el cambio era simplemente que le pedí que viniera una hora después. Yo tenía un problema eh, de mucha urgencia, que no podía evitar y necesitaba esa hora, para, para abordar ese problema el paciente eh, eh, eh, vino cabreado y entró a la sesión así como cabreado diciendo no sé qué, no sé cuánta es un paciente eh, muy, muy grave que ustedes se dan cuenta como, como eh, el hecho de retrasar de su sesión una hora Produjo en él un efecto de frustración, algo así, como que yo no le tenía en cuenta lo suficiente, que había otras cosas para, para mí más importantes que él. Eh, entonces, eh, fíjese que, que este paciente, este paciente, este rasgo, esta rabia que él expresa espontáneamente una rabia desproporcionada en relación a lo que yo le había dicho a ese retraso de una hora conecta con toda su vida conecta con toda su vida es un paciente que en alguna ocasión les he hablado algo de él es un paciente cuya patología es muy temprana como he dicho en otro vídeo es muy temprana y por tanto es una patología muy grave es una patología psicótica es una patología esquizofrénica donde el delirio es un síntoma muy eh, persistente y muy normal en él, en él y en los que tienen este tipo de patología por tanto, eh, aunque el hecho de represarle una hora su sesión es una, es una cosa que otros pacientes hubieran comprendido mucho mejor, en él produjo una alteración y una rabia porque él creía que yo no le tenía en cuenta, pero es que él es una persona que no ha sido tenida en cuenta en su vida. Eh, mire, eh, su madre, que desgraciadamente murió hace aproximadamente un año, era una mujer que siempre le decía eh, que fuera bueno, que, que, no, que no tuviera ninguna reacción agresiva, que fuera buenecito. En realidad le castró, castró toda su capacidad de afirmación, toda su capacidad de... De, de ponerse frente a las cosas de la vida de una forma adecuada, de una forma que tuviera que ver con el hecho, con el hecho que estaba ocurriendo. No, sin embargo, ella le convirtió en un niño castradito, castradito psíquicamente, que fuera buenecito y que no, que no sacara jamás su agresión, porque eso de la agresión, según la madre, era una cosa muy mala y que por tanto tenía que ser siempre buenecito. Claro, esto hacía que él, por tener contenta a su madre, a su madre, pues él eh, eh, no, no, no, no, no se pusiera firme ante las cosas de la vida ¿Qué pasó? Que junto a esto, junto a esto, estaba un padre déspota, despótico, desconsiderado, eh, con un autoritarismo exacerbado, de hecho su profesión, la profesión de este hombre, no me quiero ni imaginar las cosas que habrá hecho este hombre por ahí, porque era... Y, y era, tenía una, bueno me, me callo la profesión para no pero era una profesión donde podía mm, eh, por así decirlo hacer uso de su autoridad en un sentido sábico y no me puedo ni imaginar las cosas que este señor quizá haría por ahí con otra gente con, en un momento en que España estaba en un momento difícil, difícil bueno, entonces entre lo de su madre y lo de su padre pues, salió una persona que reprimió hasta efectos, con efectos brutales, toda su personalidad, se convirtió en un niño profundamente inhibido, profundamente frustrado, profundamente dolorido, profundamente herido, que eh, que realmente mmm, no pudo eh, sacar su personalidad ante las situaciones de la vida. Este señor era un hombre, es un hombre, ahora mucho menos que antes, era un hombre que todo el mundo se burlaba de él, era el tonto de la familia, eh, en los trabajos que tuvo se reían de él, eh, él me ha contado cosas de la y él tuvo que hacer la mili, en, en aquellos tiempos en España, en España todavía se hacía la mili, ahora no se hace, ahora es una cosa que uno elige ser del ejército, pero voluntariamente, entonces, bueno, entonces era obligatorio, y entonces este señor... Eh, hizo la mili y me cuenta cosas de lo que pasaba allí en el cuartel, pues... era... todo el mundo se reía de ¿eh? él. Entonces es un hombre que lleva en su personalidad una herida tremenda, una herida desgarradora, eh, ensangrentada, una herida terrible. Mire, hice un trabajo sobre este señor eh, que lo tengo aquí y solamente voy a leerle un párrafo Digo, es muy peligroso que la libido o sea que los afectos debido a un conflicto con el objeto se retire la libido del mundo de la relación con los demás y se convierta en delirio megalomaníaco en investidura megalomaníaca Así como que uno, este señor tiene delirios de envidia fíjense que él está en una posición personal muy mala, muy mala, y sin embargo él cree que todo el mundo le envidia, son delirios de envidia, tiene delirios persecutorios, delirios de grandeza y delirios de envidia, alternan el uno, el otro y a veces los tres al mismo tiempo, pero es una manera de defenderse de toda la herida, de toda la frustración, de todo el desamor que lleva dentro, y digo, es muy peligroso porque ese ser que está hecho para el encuentro la relación, la ligazón, pueda buscar formas de satisfacción libidinal destructivas para él y los demás. En su necesidad narcisista puede utilizar la furia que ha provocado desencuentro para destruirse y destruir. Si se dan cuenta, la furia, la agresión, la destrucción es consecuencia de la desligación, es decir, de no haber podido ligar adecuadamente, unir adecuante su personalidad con el objeto, con su padre, con su madre, con su familia. De no haber podido tener esa relación, esa ligazón eh, eh, para expresar los afectos, para hablar, para conversar, para querer y ser querido, para poder tener expectativas, para poder sentirse valorado y valorar. Todo ese, todo ese cúmulo de cosas que se pueden hacer en una relación que tiene ligazón, que tiene relación y que es buena. Eh, si se dan cuenta la furia, la agresión, la destrucción es consecuencia de la desligación de la retirada divinal del desencuentro, de la profunda herida que deja dentro de los seres humanos el desamor el ser se realiza en la apertura amorosa y se llena de furia en la frustración de este deseo primordial como digo, este es un pequeño párrafo de un trabajo que hice sobre este caso en su momento. Bueno, pues, a ver, este señor, este señor, ¿por qué, a ver, ¿por qué cree que los demás le odian? Él cree que los demás le persigue, le odian. Eh, estuve leyendo el otro día eh, algunos aspectos del caso de Reber de Freud, que habla sobre una personalidad que podía en cierto ser, ser parecido a esta o equivalente a esta. Freud dice una cosa eh, que yo eh, no estoy convencido de ella y por tanto la voy a decir como algo que Freud dice. Freud dice que estos delirios de sentirse perseguido pueden, pueden ser como la consecuencia de una, eh, de una homosexualidad, de una defensa frente a la homosexualidad. Entendamos aquí la homosexualidad como una relación que él, el ser, en este caso el revés, quiere establecer con un objeto, con un objeto adecuado y que, eh, y que al ser frustrada pues hay en él como un, una especie de afecto frustrado hacia esa persona que no se ha dado y que hay un anhelo de relación que puede ser eh, eh, tenido porque uno cree que dentro de esa relación está una relación, o hay un deseo de una relación homosexual. Bueno, aquí Freud, hay que tener en cuenta una cosa, y esto abre un pequeño paréntesis. Mire, la, la, la, la explicación de Freud parte de que él hace un estudio sobre eh, que parte de lo orgánico, que parte de, eh, digamos, del cuerpo que parte de aquellos fenómenos que se originan en el cuerpo, pero de un punto de vista de la psicosexualidad. Y por tanto, en este caso, él le da a, a este delirio de Schreber, le da un enfoque que lo lleva lo lleva a un momento de fijación en la relación que tiene que ver, o que él cree que tiene que ver con una defensa, el delirio, los delirios persecutorios. En una defensa frente a, la, a su homosexualidad. Homosexual en el sentido de ser amado, de ser querido, de amor al otro igual. Al otro igual. Al otro del mismo género. Bien, en el caso que yo les estoy hablando, ¿cómo, qué explicación doy yo a los delirios de ese señor que tiene delirios, como le he dicho, de grandeza, persecutorio y de, y de envidia? Y de envidia. El, cree en su, en su necesidad narcisista de verse a sí mismo bien crea delirios donde él se ve muy bien, donde él es importante, donde la gente le envidia donde él cree que es famoso, y donde cree que, que dialoga con, yo que sé, con, con gente así incluso a través de la televisión con gente como muy importante pero todo eso, ¿por qué tiene un ser humano necesidad de crear eso? Ah, y otra cosa este señor, cuando se siente perseguido, cuando va por la calle, él cree que los demás le odian, que los demás le persiguen, que los demás dicen cosas negativas. ¿eh? Por ejemplo, si le miran, él, él cree que le está diciendo eres un bobo, eres un tonto, no sirves para nada. O si alguien, los que pasan por el lado suyo, él tiene mucha rabia hacia ellos, pero él cree que son los demás los que tienen rabia. ¿Por qué siente esto? Pues porque esos que pasan por el lado suyo no le hacen ni caso. Fíjense que aquí la interpretación que yo hago es diferente a la interpretación de Freud. Él habla de, eh, de que esos delirios tienen que ver con una defensa frente a la homosexualidad. Yo hablo como que esos delirios tienen que ver con una ofensa hacia la necesidad que él tiene de sentirse tenido en cuenta, amado, querido, valorado, etc que nunca ha podido satisfacer en su vida. Entonces, esos que pasan por el lado suyo, y que ni le miran a la cara, porque claro, él, él es también un señor que pasa por él, no lo vive así, él lo vive en su inconsciente como que ese, eso a actuar ha conectado con esa herida que él lleva en su inconsciente, la necesidad tremenda, enorme, que él siente de ser tenido en cuenta, y esos que pasan por el lado suyo, no solamente le quitan el sitio, que si son extranjeros, mucho más. Si son emigrantes, sientan de ellos una rabia profundísima. ¿Por qué? Porque él dice: vienen aquí y, y no me dejan respirar. Y, y, y van por la calle y, y, y, no, y ni me miran a la cara. Encima tendrían que, que estar agradecidos, pero ni me miran a la cara, ni me saludan, ni me dicen nada. Y, y en la finca donde él vive, que es una finca muy alta, que yo conozco aquí, está en una avenida, yo conozco. Eh, conozco vive mucha gente, es un, es una finca que tiene, creo, 12 o 13 alturas, y, y él, allí claro, vive muchos emigrantes, eh, y entonces él me dice cosas horribles de ellos, bajan el ascensor y no me mira la cara, van con un perro y, y el perro soy más importante que ellos, que yo, eh, y encima vienen aquí, encima no me mira la cara, y encima, encima hacen así como él cree que giran la cabeza para no mirarle. ¿Por qué todo esto? porque todo esto, todos estos hechos de la actualidad, delirantes. ¿Cómo pueden interpretarse? No son los demás los que le odian a él. Es él el que odia a los demás porque le, él cree que le tratan como basura y entonces él no puede tolerar el pensar que él es el que odia a los demás porque eso le produce mucha culpa y mucha desazón y mucha angustia. Entonces, le da la vuelta a la tortilla y entonces dice, no, so, no soy yo el que odia son los demás los que me odian a mí. No soy yo el que tengo envidia a los demás, son los demás los que me envidian a mí. No soy yo el que no soy nada, porque en su vida personal, pues la verdad es que, bueno, este señor vive por el, por el cielo de porque, porque tiene ciertas ayudas, pero si no fuera por eso, pues ya me digan ustedes. Estaría mendigando en la calle, ¿no? Entonces, claro, él dice eh, eh, yo no soy nada, pero para compensar esa desazón tan grande que le produce no ser nada porque conecta con esa serie del pasado él entonces cree que es muy importante y que, ¡buah! y que tal y cual, y que todo el mundo debería arrodillarse ante él, por decirlo exageradamente, ¿no? Entonces, eh, vean ustedes como en este caso, los delirios proceden de acontecimientos del pasado que fueron muy traumáticos, que dejaron huellas enormes en esa persona de tristeza, de abandono, de humillación, de falta de cariño, de falta de diálogo, de no poder expresar su amor. Ah, y otra cosa que quiero decir, se me ha olvidado y es muy importante. <coughs> Esto es lo que me pasa a veces cuando hago los vídeos, que a lo mejor ha sido una cosa que he estudiado cuando estaba preparando, pero luego en un momento se me olvida. Mire, este señor, esto es algo muy importante, este señor eh, es una persona en el fondo buena, es muy buena, a pesar de todo. Y él lo dice, le dice, pero si yo soy una persona buena, y es verdad, lleva razón. Lleva razón. ¿Sabe usted, por qué este tipo, ¿Sabe usted por qué este tipo de persona, toda esa bondad que hay en el ser humano, en la génesis, en el origen nuestro, que hemos querido y hemos deseado, ser deseados y queridos desde el deseo, desde, el deseo, desde la génesis, en la mente de nuestros padres, hemos deseado eso, y nosotros hemos deseado darlo también, se frustró. Entonces, la bondad que hay en la esencia del ser humano no pudo darse. No pudo haber una reciprocidad, no pudo haber un clima de relación bonito. Eso que ustedes ven muchas veces entre las madres y los niños, entre los padres y los niños, que a los niños se le cae la baba, a los niños se le cae la baba de ver a sus padres que se llevan bien. A los niños les encanta ver a sus padres que se dan besos, les encanta ver que se dan abrazos les encanta porque de ahí depende todo su amor el que ellos reciben y el que ellos dan y de ahí depende todo un entorno que les hace felices y que también ellos quieren que sea feliz para los demás si todo eso se frustra, ¿qué pasa? pues que este señor se da cuenta porque a pesar de todo toda esta rabia y todo esto que les digo a este señor se produce porque no ha podido desarrollar todo esto no ha podido, ¿Qué ha podido hacer con su personalidad? ¿Qué ha podido hacer, hacer con su bondad? Ha tenido Muchas veces se ha convertido en una bondad primaria, primitiva, que no ha podido desarrollarse ni elaborarse y, da, y, y ofrecerse a los demás de una forma secundaria. Entonces se ha ofrecido a los demás de una forma primaria y los demás, como tiene una, una personalidad más elaborada, la han visto como una bondad de niño y se han reído de él y esto ha hecho que este señor muchas veces entre en furia, como en este caso, que yo le recibo una hora después y eh, a pesar de que yo tengo con él una relación muy respetuosa y muy seria en el sentido a la hora que le recibo, incluso les puedo decir que tengo con él ciertas prerrogativas por su situación económica, eh, sin embargo, esto no implica que él se sienta herido por eso y se sienta muy rabioso, por, por la misma razón que le ocurre eh, en aquello que origina sus delirios. Entonces, bueno, yo ofrezco esta interpretación de los hechos a aquellos que se dedican al psicoanálisis y bien, yo no... Eh, bueno, podemos establecer una relación entre la interpretación que hace Freud y lo que yo les estoy diciendo. Eh, eh, releía el otro día también un, unas páginas de... de el, el, a ver si me acuerdo de... Eh, el tratado que tiene Otto Fenickel de la neurosis. Eh, releía sobre esto y él... Eh, a mí Fenickel es un autor que me gusta porque es claro, es claro. Así como hay otros el otro día cogí un diccionario un diccionario de psicoanálisis de los varios que tengo y releía un trozo y dije yo no, esto no lo entiende ni el que lo ha escrito por favor que tenemos que que lo que escribimos es para que la gente lo entienda ¿de qué sirve que yo diga eh, no se sé, maravilla si aquello está es tan está tan enrevesado en un nivel de abstracción tan grande que ni siquiera teniendo eh, la experiencia que yo tengo en la formación, es inteligible. Por favor, escriban, los que escriben de psicólogos, escriban de una forma que se le entienda. Por ejemplo, me decía el otro día una paciente psicóloga que eh, François Adolto eh, hablaba de una forma eh, que, eh, que tenía sentido común, por decirlo de alguna forma, que la gente le entendía. Esto estaría un poco en el lado opuesto de, de los seminarios de Lacan, que ya les he dicho en alguna ocasión, que yo he conocido, ya murió un psicoanalista, yo fui paciente suyo, que había asistido a los seminarios de Lacan, de Lacan, Lacan se debe decir, no Lacan, Lacan, y me decía, es que casi nadie entendía nada. Dice, de los que íbamos, solo había dos que lo entendían, dice, yo no sé, no sé si fiarme mucho de si lo entendía o no lo entendía, me decía, me decía este señor. Bueno, sí, bueno pues eh, yo no sé si, mmm, yo no sé por qué Lacan escribía en esta especie de, de cripto, no sé cómo, <ríe> me sale la palabra, cripto, criptogramas, o no sé, no sabría ahora mismo, no me sale la palabra. Eh, bueno. Eh, nada más. Les he contado esto para que ustedes, cuando les hablen de la locura, les hablen de todas estas cosas, puedan entender un poco. Y si tienen familiares eh, que tienen estos problemas de esquizofrenia, de psicosis, de, de paranoia, etc., para que entiendan también un poco de qué va la cosa. Y no crean que las cosas que tienen que ver con esta gravedad de las, de, las, de las patologías no tienen... No tienen explicación, claro que tienen explicación, ya lo creo, y no tienen una explicación eh, algo así misteriosa, ni del otro mundo, ni de extraterrestre, no. Tienen una explicación que se basa en que el ser humano es un ser que nace, que nace con un alma, que nace con un ser. que no es que es, hay como... Freud, yo estoy en desacuerdo con él, como he dicho, que no es lo fundamental ese lugar que Freud dice el ello, de donde están las pulsiones, que tienen impulsos, que tienden a buscar el placer y si no son reprimidos, y si son reprimidos causan eh, problemas eh, que pueden ser neuróticos o de otra índole. Yo creo que no es así. Yo creo que el ser humano nace con algo que es importantísimo. Yo le llamo alma. Pero le llamo alma en un sentido moderno de la palabra. El alma como aquello que sentimos, aquello que somos, aquello que necesitamos, aquello que necesitamos llevar a la relación desde, que, desde el minuto cero, desde el minuto uno de nuestro nacimiento. Y entonces somos seres ya desde el principio muy complejos, con un alma, con una capacidad de amar, y ser amados, con una capacidad de entender y ser entendido, con una capacidad de valorar y ser valorado con una capacidad de ser feliz y ser feliz con una capacidad de encuentro de ligazón de entendimiento, de amor mutuo, de ilusión mutua de deseo mutuo, si todo eso se frustra, ¿qué queda? queda la desesperación, la desesperanza la rabia la impotencia, la culpa el desamor y todo eso conduce a enfermedades muy extremas, que tienen como síntoma los delirios, sea de persecución, de fama, de, de, de, de envidia o de cualquier religioso. También hay delirios religioso, por ejemplo, el caso de Reber era un delirio en parte religioso. Bueno, pues nada, solo darle las gracias y que tengan unos días agradables.